Ah, ah, hostias, perdón por perdón por empezar, pero por tan así, pero me he encontrado con un sujeto. Parece ser una especie, una especie muy rara y muy sexy. Ok, bueno, pues aquí va a empezar nuestra búsqueda. Hostias, tío, hace mucho calor aquí, no sé dónde. No sé dónde estamos. No parece. No parece. No parece que haya nada por aquí. Parece que tendremos que seguir continuando en nuestra búsqueda del del, del, del herbívoro africano eh, blanco. Bueno, para seguir trabajando. puta tío por cuánto tiempo hemos caminado oh, sh sh sh sh sh sh miren creo que ahí está oh, uh, voy a voy a voy a eh, quédense atrás voy a intentar hablar su lenguaje ostras uh, uh, uh, uh, tío? Tío? Tío? No tío no sé dónde se ha metido este estúpido Santo, Santo Dios Esto es muy peligroso por aquí No sabemos lo que nos podemos encontrar a cada paso estoy muy, estoy muy cansado, tío No sé No sé qué podemos hacer ahora No sé dónde se metió ese animal Pero tenemos que, tenemos que cazarlo Porque para eso, para eso nacimos Nacimos para cazar para cazar bestias Dicen que si se forma una cruz aquí Significa que chingues a tu madre Pero dicen que si se forma un círculo por aquí Quiere decir que Que estamos jodidos Hay muchas abijitas por aquí Hay que movernos de posición Por aquí la bestia nunca nos notará Hay que, hay que escondernos Y hay que observar ¡Oh, miren! Creo que ahí está la bestia ¡Creo que ahí está! ¡Hay que ir por ella! ¡Ven! ¡Ven aquí bestia! ¡Ven aquí! ¡Me pica la polla!